Hola a todos, aquí Ana Abani compartiendo un video más de entrenamiento. Hoy vamos a aprender cómo enviar un correo electrónico incorporándole un link o un enlace para que la persona al leerlo pues pueda este, hacerle clic e inscribirse inmediatamente. Voy a seleccionar primeramente lo que es la persona a donde va dirigido este, este correo. Este, estoy escogiendo a Rubí, una de mis representantes. El mensaje va a ser, eh, ¿estás invitada? Estás invitada. Avon te espera. Avon te espera. Entonces, acá vamos a ponerlo. Ese es el mensaje, ¿verdad? El título del mensaje. Aquí vamos a poner, aprovecha. Aprovecha la gran oportunidad de eh, formar parte de este super eh, de este super uh, equipo de personas de personas emprendedoras con tu cuenta Avon, podrás darle el uso que desees. Como, por ejemplo, comprar con descuentos o vender y ganar, y ganar muchísimo. Ok, entonces acá podemos mencionar los beneficios eh, beneficios de ser una representante. beneficio de ser una representante no olvidemos hablarles de eso número uno tendrá su propia su propia tienda en línea ok dos tendrá el 40 de ganancias en todos los productos Ok, número 3 sería, ganará bonos por inscripción de personas para su propio equipo. Y este, bueno, pues así lo dejamos cortito pero mencionemos los tres más principales, que es el 40% nivel de ganancia, tendrá su tienda en línea y ganará bonos por inscripción de persona. Este, aquí este, podemos remarcar un poquito más lo que es los beneficios para que ella le preste un poquito más de atención. Aquí vamos a poner este, eh, lista para comenzar. Dale clic para llenar tu formulario. Entonces ponemos unas flechitas, ¿verdad? Este para que ella este comience a a llenarlo entonces ustedes me van a decir dónde pongo yo mi link entonces acá ustedes van a buscar esta cadenita que está acá abajo y eh, van a incorporarlo de dónde lo van a tomar bueno van a ir a su tienda en línea van a hacerle clic donde dice hazte este representante les va a salir eh, eh, el link verdad ustedes van a copiarlo y lo vamos a incorporar aquí entonces aquí esto lo vamos a borrar y aquí vamos a poner, eh, ok, uh, llena tu formulario, llena tu formulario, Avon. Ah, ok, entonces acá este, vamos a dejarlo así, llena tu formulario, Avon. Eh, ok, entonces eh, le damos ok y aquí aparece de esta manera. Lo subrayamos, lo hacemos un poquito más grande para que de esta manera la persona lo pueda ver. Entonces lo tenemos aquí. Entonces la persona lista para comenzar, entonces ponemos un signo de interrogación aquí. Dale clic para llenar tu formulario. Entonces acá este, lo ponemos. Y entonces acá para hacerlo más atractivo vamos a colocarle este, los tres diferentes kits, ¿verdad? Vamos a darle clic en esta ventanita donde pueden añadir una imagen. Entonces acá si ya los tienen guardados, ustedes simplemente los van a abrir y los van a bajar. Es, les va a salir grande la foto, pero ustedes la pueden hacer más pequeña, ¿verdad? Y no olviden de darle espacio para que les permita poner otra foto del siguiente kit. Entonces de la misma manera le damos clic y lo hacemos pequeño. Para que quepan los tres en la misma sección. Espero que estén poniendo atención, chicas. Este, entre más lo practiquemos, va a ser más fácil. Esto es pan comido una vez que ya lo aprendemos, pero va a basarse en la práctica. Así que espero que eh, lo usemos, especialmente cuando colectamos, eh, eh, cuando colectamos e ¿verdad? Entonces, aquí le podemos poner... Eh, no olvides elegir el kit que más te guste. Okay, entonces, esto, eh, como no, no lo queremos así, lo vamos a quitar eh, eh, esto, ¿verdad? No olvides elegir el kit que más te guste. Entonces, acá vamos a poner kit número 1. Luego, aquí vamos a poner el kit número 2. Hay que, hay que especificarlo bien para que la persona pues no se confunda y piense que son los tres kits que va a recibir a la hora de este, inscribirse, ¿verdad? Y el kit número 3. Entonces, acá eso es lo que trae, ¿verdad? No, no vamos a entrar en detalle de qué es lo que trae. Ella está viendo en las fotos qué es lo que viene en el kit. Entonces, eh, ya el material, pues ya se, la conversación se hace en base a. a Así es, face to face, y si no, pues, este, eh, la persona lo va a leer cuando entre aquí, ¿verdad? Si ustedes sienten que la, la escritura está pequeña, igual lo pueden hacer un poquito más grande, lo cambian, ¿verdad? Le dan clic aquí, y se hace más grande. Así, pues, ustedes ven que el email va un poquito más grande la letra. Si lo quieren dejar más pequeño, pues, ya es opción. Este, aquí ustedes lo que pueden hacer es, este tomarle la mayor ventaja a los espacios que hay, eh, y a la hora de enviarlo, pues si ya está listo lo vamos a enviar, entonces así es como le va a salir este el mensaje a Rubí, este, y ella le va a dar clic aquí, y una vez que le da clic, ella misma va a llenar su información. Aquí el nombre, apellido, va a poner este, lo que es el correo electrónico y la contraseña. Así que ya esa es opción de la persona. Este, ella misma si tiene más dudas, ella puede ir leyendo acá. Por eso no es necesario llenarlo tanto de, de, de, de información el correo electrónico. Solamente crear la curiosidad. Así que espero que les haya gustado este entrenamiento mm. cortito. Es solamente para aprender cómo incorporar un link. A, su, eh, a sus emails, especialmente si colectamos eh, información de leads, de personas que pues, nos encontramos en los eventos que hacemos todos los días. Gracias chicas, espero que aprovechen esto. Eh, realmente eh, la práctica es lo que nos va a hacer eh, salir adelante con, con nuestro negocio. Y bueno, eh, espero de que este, lo compartan con todas nuestras líderes que están reclutando. Uh -huh porque es bien necesario tomarle la mayor ventaja este, a, a nuestro negocio, especialmente a las herramientas que nos van proporcionando. Gracias por ver el video.